Se registran intentos de ataques de y la OTAN contra satélites de comunicación rusos dice Avia.pro que Rusia se prepara para responder según el comunicado del Ministerio de Exteriores de Rusia habla que desde Kiev junto con especialistas de países extranjeros han intentado influir en satélites de comunicación civiles rusos la acción la han catalogado como una violación del derecho internacional y que tendría graves consecuencias según el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Rusia tiene derecho a responder a esta del derecho internacional de manera adecuada. También señaló que Rusia tiene todas las capacidades necesarias para las medidas de represalia. El comunicado de la Federación dice, esta es una violación escandalosa del derecho internacional. La parte rusa tiene derecho a responder adecuadamente todas las oportunidades necesarias para esto porque están disponibles fue lo que dijo el Ministerio de Exteriores de Rusia. Hasta el momento no existe información sobre exactamente qué satélites de comunicación eh, cayeron bajo la influencia de Kiev y de los aliados ni cómo se ha intentado influir todavía no hay información en, bueno respecto a esta noticia mientras tanto los representantes del gobierno en Kiev no se han pronunciado tampoco sobre este tema en el contexto de estos acontecimientos que está relatando desde Moscú Rusia dice que Ucrania está intentando interferir en los satélites de comunicación civiles la cancillería rusa señaló de que se trata de una de Relación escandalosa del derecho internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia ha informado este miércoles sobre los intentos del régimen de Kiev de influir con la participación de especialistas de una serie de estados extranjeros en el funcionamiento de los satélites de comunicación civiles rusos. La parte rusa tiene derecho a responder adecuadamente y dispone de todas las oportunidades necesarias para hacerlo, señaló la cancillería en un comunicado. De llegar a ser cierta esta declaración del Ministerio de Exteriores de Rusia podría generar más tensiones en las relaciones entre Rusia, Occidente y Ucrania.